Sí. Yo quiero hacerme eco de esta información que yo en el día de ayer estuve comentando con todos ustedes. Fue publicada de inmediato en nuestras redes sociales. Yo decía que la participación del presidente Luis Abinader precisamente en esta cuarta cumbre de la Alianza en Democracia va a tener una repercusión internacional y mundial. Creo que lo dicho en el día de ayer por la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, cambia el panorama de esta cuarta cumbre que se estuvo llevando a cabo en San José de Costa Rica. Precisamente la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, afirmó en el día de ayer, lunes 21 de marzo, que la administración actual de esa potencia norteamericana, dirigida por su presidente Joe Biden, es tan ansiosa por asociarse a la iniciativa de desarrollo propiedad exclusiva que promueve la Alianza para el Desarrollo en Democracia, a la, mire, a la afirmación fue hecha en un mensaje grabado dirigido a los presidentes Luis Abinader, Carlos Alvarado Quesada y Laurentino Cortizo Cohen de la República de Panamá y el, nuestro presidente de República Dominicana y el presidente de Costa Rica, precisamente durante la cuarta cumbre de la alianza que se celebró en la ciudad de San José de Costa Rica. Creo que este mensaje de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, pone de manifiesto la importancia y la trascendencia que va a tener esta cuarta cumbre por la alianza en democracia. Esto es de suma importancia y hay que prestarle mucha atención. Este pronunciamiento de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, cambia el curso de esta cumbre. Una iniciativa del presidente Luis Abinader cuando participó en aquella eh, eh, reunión asamblea de la ONU donde expresó el interés que tenía República Dominicana porque se tomara en cuenta la situación que vivía el pueblo haitiano. recibió el espaldarazo del presidente de Costa Rica y el presidente de Panamá recuerdo que nosotros estuvimos aquí en Puerto Plata participando en esa cumbre ahora se trasladó a San José de Costa Rica y miren el resultado vamos a escuchar lo que decía la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris At a time when we see democratic backsliding among our neighbors and international rules and norms under threat in Ukraine, standing up for these principles has become even more important. This is the vital work of each generation, and your three countries are carrying that work forward today in our hemisphere, and I thank you. Together, Costa Rica, the Dominican Republic, and Panama Escucharon ustedes, al mismo tiempo calificó como ambiciosa y necesaria la agenda trazada por estas naciones para contrarrestar la corrupción, promover la igualdad de género, defender la libertad de expresión, encontrar soluciones para la migración irregular y reforzar la inversión de esto en el sector privado, señores. La inversión del sector privado en estas naciones que es muy importante. Enhorabuena este importante mensaje de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.